Estoy con susurro, todo es diferente. Hola. Buenas tardes, bienvenidos, bienvenida a Susurro del Papel. Que no hoy traigo para enseñaros unas compras que hice en wallapop ya hace algunos meses pero hasta que yo no me desplacé a la península bueno pues no la pude coger entonces ahora que ya las tengo aquí pues las voy a enseñar cogí de una chica que no me acuerdo ya ni el nombre ni a quién se lo compré porque ya os digo que hará pues yo qué sé cuatro meses pues, por ahí Cuatro, tres o cuatro meses. Mira, le cogí esta troqueladora que de, de borde y mira lo que hace. Lo voy a poner aquí. veis Bueno, esto es que es papel blandillo, eh? Okay. Folio, esto. Y si de ahí ahora cogemos, lo casamos aquí, pues ya sabéis, a ver si lo voy a hacer doble. ¿verdad? Si ya este papel es, es viejo, ¿no? a ver, lo voy a hacer doble. ¿vale? Esta la pongo aquí para que case. Mira, ¿veis? Hace esto. Y después ya pues se corta aquí o aquí, lo promediáis y bueno hace Esto se quedaría así Hace este filito ¿Vale? Y después le cogí Esta troqueladora ¿Veis? Que hace, mira, esa blonda No sé si me va a salir aquí Esto se va poniendo aquí Se le va dando vuelta Y hace ¿Veis? Es como si fuese una No sé cómo decirlo eh, como una blonda Hace Esto ¿Ve? Y es una blonda redonda De 6 pulgadas grande. Y esta Que también se la pille Y hace esta blonda Que por lo menos Para ver el este Porque ya os digo que no sé cómo se hacen Así Uy que bonita esta, mira Mira lo que hace Vale, y por último Esta, esta, y por último Esta qué hace esta blonda Y tiene el mismo, cómo se dice La misma Pues igual Se pone Y se va haciendo A ver Y se va haciendo el Me Voy a meter una esquina no lo, hace. no lo sé hace yo es que nunca he tenido yo sé que son antiguos. A ver mira mira qué está parece de un encajito y, y cogí esta coral esta azul y esta celeste bueno y la que he enseñado antes que la de los bordes que está así bueno, pues prefiero que pasé por Carmen Por el Y yo le tenía ya pasado unas cositas Y le cogí otra. Entre las cosas que le cogí tengo aquí la prueba del delito Mirad, le cogí un tarro de pintura De Caden Que, que se me salió y me lo habían manchado Todo, menos mal que los papeles no iban con esto Pero veréis Le cogí esta negra que ya casi no tiene Se vació el bote Le cogí esta blanca Y esta en colorado Pero la negra La negra me ha hecho una jugarreta La tuvimos que meter aquí Que es un plástico de un me, me lo manchó todo, la lié aquí Y ya casi no tiene Si es que se me vació entera Mira Esta Ay, se me ha casi enterita Y esto Me puso todas las manos pingando Y con esto venían las troqueladoras de la Marta Había cogido yo Mira Para que, vea que no, mira Como, Y cogí esta troqueladora de Marta que me gustó un montón Que hace esa florecita Cogí esta otra Mira cómo me la ha puesto Que hace esta Me la he puesto Y cogí esta que esta no se me manchó mucho ¿eh? Esta que hace esta Que esta no me la manchó mucho Y me llevaba un sello mira el sello Y era para regalarlo, ¿sabes? Mira cómo me ha puesto el sello Pero bueno no pasa nada Ese me lo quedo yo y ya ¿Qué más pide Carmen mira Pues mira le cogí este acetato que De topía De pétalo A ver, yo no me compré La colección porque papeles Ya tengo muchos papeles y no quiero más hasta que no vaya saliendo lo que tengo de momento. No, mucho me tiene que gustar. Este aquí no se ve. Mucho me tiene que gustar. A ver, aquí tengo un cartón negro. Mira, son estas. ¿Veis? Que tiene corazones. Pues está acetato. Se lo cogí a ella. Ay, qué tanta soy. Es que no, no doy para más Pues este, casi todo lo que pillé, eh, son... Adornos, ¿vale? A ver. Mira Le pillé esto Que son los de los sellos la, Con el matasello También de la colección pétalo Que me parece que es súper bonito Y los colores me gustan mucho Le cogí también de esa colección de pétalo Esto Es muy bonito Lo pongo así O mejor se ve mejor son puffy. No. Es como si tuvieran cabujones. No es puffy. Es durito. Le cogí de la misma colección los chisboas. 360. ve Me parece muy chulo. Y le cogí de la misma colección las palabras. Que estas sí. Estas sí son. Como de chivoa. De, uy, de chipua, De como de goma eva, pero adhesiva. Está chulo Y después le cogí de, de bubuni, y le cogí estos recortables. Bueno, son pre recortados ¿vale? Y le cogí esto. Nada más que esto, que son chivoas, pero son adhesivos. Traen pajaritos, casita de pájaro y tal. Pero bueno, para el año que viene, para Ascua, ya lo tengo que me quita los zapatos y ahora me están haciendo daño qué más mira le cogí de metacrilato de Dunau este y este está es de Dunau esta colección ya la habréis visto hasta la saciedad de vive la vida le cogí este viva la vida también de Dunau y esta. Sonrisa. Este. Y... <coughs> A ver, ¿qué más? De metacrilato. De Gigi Lab Aida. Esto. Había otro, pero era muy caro porque eran de latillo de los duendes. Y valían 5 euros el metacrilato. que se lo compré ellos, yo, yo no tengo. Estas ya están bastante caras. Para mí. Son caras. Así que los de 5 euros y pico. Y este igual. Que pone gracias por tanto. Mirad, le cogí de Daika los Daika de comunión. Pero los mismos de comunión que es de primera apuesta. Que lo trae también de bebé. Y entonces le cogí que son gorditos, ¿eh? Los chicos. Ahí no son de Daika, son de estantería. Hoy no me da mucho caso, ¿eh? Muy chulo Luego lo pongo si queréis Y lo veis ah, que más Mirad, le compré es De esta colección Que es muy bonita Pero no comprar colección Nada más que compré los adornos Compré esto Que son pegatinas Vale Esta un finuchilla ¿eh? Y de esa colección mira le cogí esta Que creo que es de la misma colección Sí, esta ¿Ves? Que son los daiko Que si queréis luego lo enseño Son muy bonitos Traen todo esto La pena es que solamente trae esta mujer Bueno, la que está montando en bici Que me recuerda a aquella colección que sacó Johanna Se parece Por menos para mí Y después le cogí Estas De esa colección, ¿ves? Que son más grandes Son adhesivos Estas y esta trae frase. Y esta me gustó más. Esta de caben que es de unicornio, que es una pasta transparente y holográfica. No ponga que sea pasta, ¿eh? Pone transparente, holográfico. Efecto Paint. Pero no pone que sea pasta. Pero yo creo que se parece a una que yo compré ya hace tiempo. En mi tienda de arte, pero no viene así Yo creo que la que yo tengo es de Caden ¿Y esta es de quién es? De Caden Ah, pues entonces la mía lo mejor, mira, viene sellada Es de estampería Puede eh. ser Bueno, pues esta, menos mal que no se salió Esta, la cogí, ¿ves? Que hace Brillantito Es holográfica Holográfica del sur Mira, compré estos sellitos, ¿ves? Compré estos, que son de caucho y madera ¿Veis? Traen dos mariposas. Compré esta. Que es igual que esta. Compré dos. Porque uno es para regalar. Compré esta del corazón. De hecho, de mariposa. Y esta. Esta creo, creo que es esta. No. Pues tengo que. Tiene que haber otro. Para por ahí. Ah, mira, aquí está. ¿Veis? Que este está limpio. Así que este me lo quedo yo. Y este será el que regale. Este y este. Que lo tengo aquí aparte Y esto pues lo cogí Para mí Mira, compré esto Que son los polvos de la madre Celestina Enhorabuena, la buena, la de Ah, no Que son los polvos de mezclilla De esto de embossing Mira qué color Lo vi y me gustó y lo cogí Porque había traído de todo Y este que es súper dorado Y blanco Que brilla Este también tiene dorado Pero lleva negro y blanco Y este lleva holográfico y dorado Este a ver, pues estos dos, mira, escogí troqueles. Este que pone gracia, que trae el, la base y lo que es el troquel, para poderlo poner de dos maneras o de una sola, ¿vale? Este, que pone gracia. Mira, cogí este, que me gustó mucho, el de la puerta, que no lo tenía. Que es de nosotras. De la colección, nosotros mirad como es ¿Ve? Vienen muchas piececitas chicas Pues este lo cogí Me gusta Cuatro piezas Cuatro piezas troquel Un diseño de puerta y un buzón Este, de esta flor Que es de mintopía De pétalo, esta Y esta que también es de mintopía Que es de navidad, grande momento De muérdago pero como me gustaba y yo no lo tenía Dije, bueno, pues me lo cojo Que eran navidades ¿eh? Y además, grande grandes momentos Puede ser también una boda O un bautizo O un nacimiento eh, mira pillé de Catul Estas dos Que son muy chiquititas Pero son muy graciosas Y pillé estas dos Son muy monas Creo que son de esquina. Para hacer la esquina, eh, eh Pillé esta colección de papeles Porque ahora le hice Le llevé también a mi nieto El del de año El álbum del año pasado Del año pasado, sí Del año pasado de, de verano Y bueno, pues esta, esta Buscaba una de Super Mario Pero no, no la encontré Y entonces dice Mira, tengo una de 6x6 de Minio y la vi y dije, amo, mira, puesta. Trae 36 páginas. Este canal, este scrap, este canal, este scrap, como quiere que scrap? scrap. Si no tengo material, se me sube a la cabeza todo lo que he de comprar. Si tú quieres ayudarme, comparte mi canal. El escape divertido, distinguido y de amistad El escape divertido, distinguido y mucho más Y pudiese devolver todo lo que yo compré Quizás tuviese ahora mismo un chaleco de del mar Si tú quieres ayudarme, pues comparte mi canal el escape es divertido, distinguido y mucho más. El escape es divertido, distinguido, es de amistad. Este canal es de amistad. Este canal es del esclavo. Mira, escogí que encontré estos mini. mini Jaikut. De... de, anda, yo en inglés fatal y encima la refriar, Mira, es de la Gorju. Y solo adhesivo. ¿Ves? Y le cogí, creo que había otro más. Cogí esto de muerda. Para las próximas navidades. Y esta de qué? De pétalo. Que traen toda esta. Y esta también viene por aquí detrás. ¿ves? Traen toda esta. Si me da tiempo luego os la enseño. era yo le tenía ahí apartado que le habían llegado relativamente ahora lo que pasa que es verdad que ya hace un tiempo a ah, perdón esperar o que también le cogí estos daikus de paper for you esto solamente los daikus los daikus los papeles no porque esto me gusta para donar un pero otros no a ah, esto aquí está el otro de la bolsa hay dos porque uno es de esta colección y otro es de esta y los cogí A mí me gusta los bollos. Pues esto era lo que yo le tenía apartado hace tiempo Que son unos Unos rotuladores con purpurina De Caden No sé ni cómo van Están cerrados Creo que tienen punta pincel Pero yo esto lo veo muy suelto No sé cómo van Vamos a abrirlo A ver, vamos a ponerlo aquí Ah, pues esto yo creo que... Ah, mira, si se cae solo Para echar purpurina ah, Con una punta Y que no se nos vaya, pues vaya a una tontería No sé, pero uh -huh. que es así Porque esto no lleva ni pegamento Después se desenroscará por aquí, digo yo Ah, que lo caro ¿eh? Y lo volvemos a llenar Para que no tenga que echar tanta purpurina Y que vaya al sitio Será así, ¿veis? Se llena ¡Hala! Pues sabes qué? Que esto se puede hacer con los tarritos que tenemos de... De la punta de... de que usamos para los pegamentos. Y se cierra al revés. Así no, si es que... contad de complicar la cosa! ¿Veis? Mira. ¿Veis? Y por ahí, pues tú no desperdicias tanta purpurina. Y luego no tienes que recoger tanta. Pero me ha dado una idea... Porque con esto, esto es autorrellenable. Pero con la. Hombre, la purpurina es finita, ¿eh? Pero con el otro que tenemos. Se puede hacer también. Cogí dorada, plateada y roja. ¿Veis? No queda pegada ni nada. Simplemente es. Para. Para que no se te llene todo de purpurina. Mira, cogí esta cinta. Que trae. 5 eh, eh, metros. Es de 15 milímetros, mira esta Que es un metro Y ya veréis lo que voy a hacer con ella oh, oh, Me gustó, la necesitaba Y le compré esto Que son eh, recortables O pre-recortados Mira, esta es de esta es de bebé ¿Vale? Ay, mira, ¿ves? Para recortar ¿Ves? Esto está pre-recortado Mira, no sé si se van A ver, pero mira ¿Ve? Y me gusta mucho. Este es de bebé. Con el osito. Son recortado ¿eh? recortados <risa> Creo que es muy mono. Y me parece que la, la página esta está pegada. Así. ¿Veis? ¡Graciosa! Es muy chula. Esta. Y, y, y, y esta.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 Muy romántica, y por último, esta y como más colorida, más actual, creo que vale para cumpleaños y para aniversario, para San Valentín. ¿Veis? Mira. Bueno, pues todo esto fue lo que yo le cogí a ella, eh, de Scrum Carmen de Scram Motril. Y ella por la compra me regaló estos papeles de 6x6 de Echo Park, de mmm, Disney, que vamos a abrirlo y os lo enseño ligerito. Mira, supongo que esta la habéis visto ya. Sí. Y me parece muy, muy bonita. Me regaló ella este. ¿eh? Y me regaló... Yo había comprado un... Un beso de piper for you y me regaló esta colección. Mucho más, mira. Trae dos de cada. La doble cara. ¡Wow! Qué bonita, mira, qué flore. Qué bonito. Muy, muy bonito, mira. Conchilado. Qué guay. Mira. Ay, mira lo <ríe> Mira, qué bonito. Otro con un... Puff, puff. Mira por detrás. Muy arabe, muy arabe. Muy chulo, mira este, que bonito Este muy chulo Por detrás, así, que bonito este Muy bonito, este Muy bonito, el rosa muy bonito, mira este Con la pluma, y por detrás, así Que chulo Mira qué bonito El fondo es precioso, mira por detrás Es la misma flor, pero más fuerte, qué bonita Esta que se parece. mira por detrás con pluma Es muy bonita Mira este Y este, que bonito este, ahí por detrás, a una becedaria. Está chulo. Mira, qué bonito. Qué bonito. Y este, qué chulo. Con una amiga. Y aquí con Marco, un es. Y este igual, tiene Marco, un pata. Mira, qué bonito. Precioso. Y ya está. Este es el de Piper. Que me regaló ella. Fue, me regaló esta otra. Muy bonita. Mira, doble cara, muy estampa, un poquito. Mira, qué chula. Así, como así. Mira, qué bonito. Este. Mira, qué bonito. Qué chulo. Este con la maquinaria. ¿eh? Mira, con la cepelín. Qué bonito es. Este. este va a muy bonito. Este con la cadena. Este con la llevan la la etiqueta. Este con la, los relojes. Es precioso, Qué bonito. Y esta con el matasello De viaje por aquí con periódico Y por último este Que es la contraportada Que lleva En mm, engranaje La última, que es esta Que me encanta Es eh, como con azulejo Trae dos Mira, qué bonita Pues, ahora sí que sí esto han sido todas mis compras en el y lo de esto que compré en bueno, cuerpo pues, que cuando sepa a ver cuáles son las posición que las tengo que poner os la enseño es que de verdad que ahora no tengo el cuerpo tampoco para ponerme y y nada más, me despido de todas vosotras Esperando que os hayan gustado estas compritas Y que si es así, os han gustado Y me queréis dar un like Pues os doy las gracias Y si queréis dejarme algún comentario Pues igualmente Yo os contestaré más tarde, más temprano Pero casi siempre contesto Espero que todas estéis bien Que me alegro mucho de que así sea Que paséis un feliz verano Las que vais ya de vacaciones Y las que no, pues nada, pues seguimos haciendo scratch Total que a mí me van a vacunar mañana si Dios quiere y que nos vemos la próxima si queréis y muchas gracias por compartir este ratito conmigo chao cuidaros cuando estoy con susurros, todo es diferente pegatinas y flores